Hola a todos y todas. Aquí estamos explorando un camino que nos invita a vernos diferente, vernos más grandes y quizás también más nobles de lo que normalmente pensamos que somos. Y cuando... Miramos las seis pautas para encaminarnos en este camino que son las seis paramitas. Lo que nos ofrecen son experiencias de nosotros mismos diferentes. Y una, uno de los efectos o un elemento de las paramitas es que al practicarlas nos experimentamos diferente. Me dijeron que iban a atar mi mano a mi rodilla para que no lo usara, pero creo que esto sería muy muy incómodo para alguna persona aquí, que soy yo. Voy a intentar no moverlo tanto. Cuando actuamos con generosidad, según las instrucciones de la Parmita de la Generosidad. Esta acción de, de, de ser generoso nos pone en contacto con una aptitud latente que tenemos y nos hace vernos, sentirnos y experimentarnos diferente. ¿No? Y esto es uno de los efectos, es cómo funcionan las paramitas. No nada más nos hacen actuar de forma diferente o relacionarnos de forma diferente, sino nos hacen saber que no somos lo que pensamos antes, que podemos ser algo más. ¿Mm? Y con esto, la idea de quiénes somos y quienes podríamos ser va cambiando automáticamente conforme vamos ejerciendo las paramitas, implementándolas. Y esto es es como el chiste de las paramitas. Al hacerlas cambiamos, sentimos este cambio, nos vemos diferente y esto nos capacita para seguir transformando Siempre con este elemento de la conciencia, de que estar consciente de lo que estamos haciendo tiene un efecto exponencial en la transformación. Y podemos, eh, cuando contemplamos la generosidad, eh, Tendremos que definir un poquito cuál es la diferencia entre lo que quizás sin examinar mucho podríamos decir, ah, esto sería ser generoso o practicar generosidad, y lo que sería la paramita de generosidad. Y con esto la, la cuestión sería, ¿qué es en una paramita específicamente de gener generosidad que nos cambia? cómo es que nos cambia, ¿no? Y los efectos plenos que podemos tener de acciones generosas son cuando los, las hacemos conscientemente. Vamos cambiando, pero cuando actuamos con generosidad conscientemente, conscientes de lo que estamos haciendo, es ahí donde los efectos completos se nos hacen disponibles. Y, en generosidad, estamos cambiándonos a través de las intenciones y las acciones. Y tanto intención como acción es campo de la conciencia. Es campo de darnos cuenta. ¿Mm? Y también es campo de actuar. Es campo cotidiano. ¿Mm? Y esto es otro elemento de las prácticas que estamos explorando eh, en esta discusión de paramitas, Y es que no es suficiente irnos despertando, ir viviendo más consciente. Necesitamos saber cómo integrar la nueva conciencia en el día a día. Cómo integrar lo que vamos descubriendo en las relaciones, en la vida cotidiana. Y justamente es con con este eh, con esta meta, con este propósito, que las paramitas nos van orientando. Y una de las eh, primeras experiencias que podemos tocar cuando empezamos a actuar con generosidad es que descubrimos que tenemos algo que dar. Al dar, si nosotros nos damos cuenta que yo estoy dando, nos pone en contacto con una sensación interna de cierta abundancia. Y esto en sí ya tiene un efecto enorme. Si miramos mucho de los que nos atrapa, nos limita, nos mantiene pequeños, es justamente una visión o una sensación de no tener suficiente, quizás de no ser suficiente. Pero definitivamente que, que, que, que me falta para ser quien quiero ser, para tener seguridad, para tener el lugar social que quiero tener, para tener la pareja que quiero tener, para tener el futuro que quiero tener, para sentirme bien con quien soy. Necesito más de lo que tengo. Lo que yo soy no es suficiente y lo que no tengo es, lo que tengo no es suficiente. Una sensación de que las experiencias difíciles nos encuentran como cortos, que las frustraciones en la vida, las decepciones de alguna forma vienen porque nosotros no estuvimos a la altura, no tuvimos lo que se necesitó para ¿no? recibir lo que quisimos o estar tratados como quisimos. ¿No? Y solo tenemos que mirar nuestra cultura, eh, la cultura global, ¿no? construida en torno a consumismo para poder ver que sí tenemos una sensación vaga de carecer que toda la economía toda la mercadotecnia, mercadotecnia está tomando esta sensación vaga que tenemos de, de, de faltar algo de ser incompletos carentes y da forma a esta sensación esto es lo que te falta esto es lo que careces y por qué Compramos tantas, ¿cuál es la palabra? Tanta chatarra, tantas porquerías. Porque por un instante nos parecieron lo que nos faltó, lo que debemos de tener. ¿Mm? Y estamos infinitamente manipulables mientras tenemos esta carencia interna. Continuamente teniendo que actualizar lo que tenemos. ¿No? Atrapadas en esta carrera de nunca es suficiente porque más tenemos, más vemos esta gran frontera más allá de lo cual hay mucho más. ¿No? Y esta carencia continua nos genera problemas en las relaciones, en la vida laboral, en, en muchos ámbitos de la vida. Cuando nosotros damos, el acto de dar es completamente incompatible con una sensación de carencia. Cuando nosotros vemos una necesidad y ahí vamos acercándonos a lo que es generosidad en cuanto a paramita, que es, vemos alguien o un grupo de personas y queremos que tengan algo que posiblemente podríamos dar. Y generosidad es la intención de dar. Muy sencillo. Queremos que tengan. Y en este acto de querer que tengan, es un acto de hacer como una transferencia desde mi jurisdicción hacia la jurisdicción del otro, algún bien. No tiene que ser bien material, pero puede ser. Y cuando yo hago contacto con este anhelo de dar y me extiendo hacia el otro y doy, esto es el acto de una persona que tiene. Una persona, por este instante, una persona rica. ¿no? En el mejor sentido. ¿Mm? Y cuando nosotros tomamos contacto con, con esta capacidad de dar, estamos generando una sensación de abundancia, estamos ocupando la posición de una persona que tiene, una persona sin carencia, y lo ejercemos. Y con solo esto nos estamos experimentando diferente. Ya vemos que no somos por lo menos en este tiempo, en este contexto, y por lo tanto no siempre, soy una persona pobre, con carencia. Y más nos entrenamos en generosidad, y aquí es clave saber que no depende cuánto estamos dando. Cada vez que ofrecemos algo que tenemos, si no lo hacemos con una mente que calcula que pues esta persona necesita 100, pero le doy 50, necesita 100 pesos, le doy como 50 centavos contando, sino yo quiero que tenga, que tengo aquí, aquí, lo doy, ¿no? con una actitud generosa. En este momento estamos siendo una persona... Que, que no es aquí no tacaña y con y y, y pequeño y pobre con el miedo de, de, de quedar cortos no tengo doy tengo doy ¿No? algo que fluye y cuando cuando actuamos con generosidad también estamos saliendo de una visión que tenemos muy compartido, muy ampliamente como difundido, que un ser humano es egoísta. Un ser humano es codicioso, que es nuestra naturaleza. Por esto esta economía funciona muy bien, ¿verdad? Porque cada quien está buscando su interés. Y nada más necesitamos organizarnos para que el interés de cada quien funcione en un sistema, que se llama el capitalismo. ¿no? Mientras igual o más podemos mirar nuestra conducta y ver que estamos, somos seres que colaboramos, ¿no? No somos seres que estamos continuamente en guerra uno contra el otro. Si fuera así, no podríamos tener corporaciones multinacionales que están colaborando entre ellos. ¿no? Depende cómo lo vemos y cómo nos experimentamos. Y cuando hay generosidad, nos experimentamos con esta orientación de estar dando. ¿No? y por lo tanto, de no ser esta persona que pensamos que somos. Si estoy dando algo que yo tengo y dándolo libremente al otro, ¿cómo puedo verme egoísta? En el momento de estar dando, cuando lo hacemos atentamente, ¿no? cumpliendo... No, esto que es realmente generosidad, donde queremos dar ¿no? y sobre todo no buscamos nada a cambio. Y, y voy a explorar este criterio porque es clave. Pero cuando estamos dando, toda esta idea que tenemos que yo tengo que ¿no? ser astuto para que no aprovechen de mí ¿no? y para que no quedarme yo tengo que amontanar muchas cosas en mi alrededor para tener yo cuando estoy dando esta idea se desuelve se hace se desuelve, desaparece porque puedo dar ¿Mm? Y a la misma vez nos experimentamos como parte del flujo continuo de cosas que es la vida. No estamos aquí no como un camino sin salida, queriendo agarrar todo para nosotros y, queda, y no dejar que nada salga. Que sí es un modo de vivir. Una mentalidad de escasez. Necesito tener muchas cosas. Lo que vimos al inicio de la pandemia, la, las compras por pánico. Deja que yo tenga, deja que tengamos muchas cosas que luego ni necesitas. ¿no? Esta, esta actitud de desconectarnos. Y sí, la configuración del confinamiento se prestó mucho por esto nos vemos aislados, yo necesito tener dentro de mis paredes muchas cosas. Mientras si miramos cómo la vida saludable funciona, las cosas están fluyendo. Estamos, están llegando y están saliendo. ¿No? Y esta circulación... De aire, esta circulación de sangre, esta circulación de agua por el mundo, es vida. Y con generosidad nos alineamos con la vida. Y sí, esto es un modo en que las paramitas, sí, están completamente impregnadas de vida y alineadas, saturadas con vida y saturamos la vida. ¿No? Así nos acercamos y no nos alejamos. ¿No? Y cuando estamos dando, dando libremente, formamos parte de este flu flujo natural. ¿No? Y fluimos con la vida. Y esto también nos ayuda en desmantelar esta sensación de ser ¿no? de vivir dentro de una fortaleza, de estar separados de otro por paredes. No, no necesitamos paredes, que, que, que abrimos las ventanas, que pase el aire y que pasen los bienes también. ¿no? Compartimos con esta confianza que la vida es, es buena en sí ¿no? y que ¿no? alinearnos con esto finalmente es mejor que quedarnos en nuestros cuartos pequeños, encerrándonos y, y, y sitiados por bienes. ¿Mm? Así que esto es otra manera en la que la generosidad nos reconfigura nuestro entendimiento de lo que somos. Y a la misma vez, nos hace actuar según la nueva visión que vamos descubri descubriendo de nuestra capacidad. ¿Eh? Otra experiencia que tenemos cuando practicamos generosidad es la experiencia de libertad. Cuando nosotros decidimos dar algo a otra persona, estamos ejerciendo nuestra voluntad. ¿No? Estamos libremente eligiendo dar. Y para que, para que sea generosidad, tenemos que elegirlo. Te tenemos que tener una intención de hacerlo por nuestra propia voluntad y no estar obligados a hacerlo. ¿No? E incluso aquí es, entramos en el tema de cómo practicarlo. Pero incluso en situaciones donde sabemos que hay cierta obligación social de dar, como en, ¿no? en ciertas fiestas, podemos generar conscientemente la mente que, ok, sí, yo sé que hay estos factores, pero yo quiero dar. Y contactar con esta parte gozosa que quiere dar. ¿no? Que quiere ejercer esta capacidad de ser generosos porque lo hemos vivido y sabemos que realmente es agradable, es gozoso. No es pequeño. No es esta mente miserable que, que, con la que vivimos mucho tiempo. Y cuando damos, también ejercemos la libertad en el sentido de salirnos ¿no? de los límites, que nos ponemos con esta visión ¿no? de inseguridad, de miedo, de, de no querer perder, de necesitar. ¿No? Nos liberamos de esta visión. Nos liberamos ¿no? de, del apego a las cosas. ¿No? Nos liberamos de, de los montones de bienes con los que nos rodeamos. ¿No? Lo que lo que Venerable nampel siempre llamaba el reino de los triques, o en otros momentos, el infierno de los triques. Nos liberamos de una visión de nosotros como siempre necesitando. Y nos liberamos del miedo de la escasez. Y cuando estamos dando, aun si mucho de nuestro tiempo vivimos con inseguridad y miedo de no tener, en los momentos de dar contactamos con cierta confianza de que cuando nos alineamos con este flujo de la vida y participamos plenamente y voluntariamente, Estamos bien. Es una la red de bondad nos nos podría sostener si aprendiéramos a fluir con ella. Pero necesitamos aprenderlo. ¿no? Porque hemos metido muy internamente y muy profundamente otra visión. No de formar parte de una red, sino de ser nodos aislados que necesitan que alguien crea una red para conectar. ¿No? Cuando damos con generosidad nos liberamos de la ansiedad de protegernos. Ya nos, esto no me inquieta en este momento. ¿No? Y nos liberamos de la cárcel de tener nuestro territorio. Un territorio que, que armamos con esto es mi Y para que funcione así, sí es necesario que nuestros actos de dar y la intención de dar estén cuidados. Y lo principal que necesitamos cuidar es que cuando damos, no estamos buscando nada a cambio. Y esto, en cierto sentido, para, para nosotros, practicando la genero generosidad, es donde más atención necesitamos poner, por lo menos al inicio. Porque somos seres sociales, vivimos interconectados, dependemos de otros. ¿no? Que quiere decir estamos intercambiando continuamente con otros. Y estos en estos intercambios estamos dando y recibiendo. ¿no? Y muchos de estos actos de dar lo hacemos sabiendo que vamos a recibir y lo hacemos para recibir. ¿no? Atentos a lo que Oh, el otro luego nos va a deber. Oh, que oh, las personas que no quieren deber nada. Oh, yo alguna vez comenté que les comenté en alguna otra plática que cuando era periodista eh, yo comía eh, una vez al mes con con una cabeza de una empresa que nosotras como investigamos mucho y eh, o reportamos sobre ellos y él, él, él, él luego se convirtió en el alcalde de Nueva York es como un, era una persona muy muy astuta y, y él siempre nunca me permitió pagar que normalmente los periodistas les gustan o nos gustan, nos gustan, eh, nos gusta poder pagar porque en los intercambios de favores, tú vas con plus, ¿no? Cierta, ¿no? Y es así con mucho de invitar a alguien a comer para luego, ¿no? tener cierta ventaja en los intercambios de la relación. Y me dijo plenamente la primera vez que salimos a comer, no, yo, yo, puedo, no, yo puedo salir a comer contigo, pero olvídalo de tu pagar, porque yo no quiero tener de verte nada en absoluto. ¿No? Nueva York, ¿verdad? Así que se puede decir. Pero con generosidad, ¿no? cuando queremos realmente cultivar esta capacidad, vamos a tener que estar muy atentos de las expectativas que tenemos. Lo que pensamos va a suceder después. Y por esto, en la práctica de generosidad, nos conviene dar y soltar por completo. ¿No? Y esto de... No, damos y después nos importa mucho ver que viste no, la ropa que damos o que pone en la pared de algún cuadro que regalamos o que muestra aprecio. Cuando estamos siendo generosos, esto todo es algo que queremos ir trabajando. ...y soltando. Porque estos son condiciones. Ya no es un acto... ...incondicional... ...en que... ...te doy... ...y ya tienes. Y este elemento de generosidad... ...incondicional... ...es parte clave de lo que hace un... ...la paramita... ...de generosidad. No solo que... ...no busco nada a cambio sino realmente, una vez lo he dado, yo sé que ya no es mío, y te doy la libertad de hacer lo que quieras con él. ¿No? Y ahí vienen todas las preguntas, pero si damos a alguien que va a usar mal lo que damos, etc. Y ahí viene toda la parte de la sabiduría, de saber qué es apropiado dar y qué no es apropiado dar. Pero una vez vemos algo, que consideramos, la persona que voy a dar está ahí, aunque no hay nadie ahí. Imaginación, ¿no? Que la, porque Andrea se voltea para que, estoy aquí mirando. La, si ¿sí entró alguien ¿O qué pasó. Que la persona a quien queremos dar tiene total libertad. Y por esto, sí queremos cuidar que lo que estamos dando será de beneficio y no nada más agradable. Pero a veces, si no va a lastimar, pero sí va a agradar, podemos dar. Todo esto entra en la cuestión de cómo practicar la generosidad. Pero para saber qué es, y para cuidar el primer paso en practicar generosidad, que es la motivación, la mente con la que damos. Aquí se trata de realmente asegurar que lo que damos es una ofrenda y no una inversión. No una inversión en la relación. No una inversión de favores. Que no buscamos ni siquiera que la otra nos agradece ni buscamos que aprecie lo que hemos dado. ¿Mm? Y es una práctica mucho más difícil de lo que quizás uno piensa al inicio. Sin estar atentos a su reacción. No ver cómo lo usa. Ni tampoco otra área de motivación donde podemos entrar en problemas es que Queremos ser admirados. A veces por nosotros mismos. Podemos poder decirnos, mira cuánto, yo sí di mucho. Ah, sí, yo sí, yo sí, ¿no? Pero también todo el prestigio de ser un gran benefactor. ¿No? Y esto es algo que podemos ver eh, dentro de eh, las organizaciones que trabajan por donativos ¿no? y sí se nota en ciertas ciertos contextos también budistas que las personas que son benefactores de repente reciben muchos mucho trato especial no sentados en el escenario con los grandes lamas cuando hay enseñanzas y cuando ven Oh, personas que son personas privadas y, y, y laicas y no son grandes yoginis que están sentados ahí en el escenario. Ten por cierto que son grandes benefactores. Y es todo esto realmente cuando estamos practicando generosidad. Hay que realmente hay que dejar todo esto. ¿Por qué? Porque esto de... Mostrar, dar gran estatus quita las condiciones para que el acto sea generoso y hace que esta relación finalmente empieza a tener un elemento un poquito transaccional. Yo sé que al dar tú busca cierto trato. Yo te voy a dar cierto trato para que des, ¿No? Y la persona que está dando da. Siempre y cuando continúa recibiendo cierto trato, y esto ya no es generosidad. Ya es es una inversión social, en cierto sentido. ¿Mm? Así que, otra área donde, para quienes tenemos confianza en la ley de causa y efecto kármico, también podemos contemplar que para cosechar hay que sembrar, ¿verdad? Voy a practicar generosidad aquí y luego me van a llegar mucha abundancia. Y si estamos, y es cierto, así funciona, pero si estamos atentos o enfocados en los resultados kármicos, también resta el elemento paramítico de la generosidad. Así que realmente estamos cuidando de que en los momentos de dar realmente soltamos toda inquietud con resultados, con consecuencias, con respuestas. ¿no? Y una eh, área donde, donde podemos analizar un poquito esta trampa de que la motivación quede mezclada, es lo que se analiza en cuanto a motivación intrínseca y motivación extrínseca. Cuando nosotros actuamos de manera virtuosa, haciendo algo para ayudar a otro, una motivación intrínseca puede ser por compasión, Vemos que necesitan ayuda y ayudamos. ¿No? Sabemos que algo sería bonito hacer y lo hacemos. Y cuando actuamos con estas motivaciones intr intrínsecamente bondadosas, estamos contactando nuestra bondad al actuar así. Pero luego es un hecho... Que sí podemos recibir otros, ¿no? otros resultados positivos. No, no, no podemos dar generosamente y decir, a mí no me importa eh, lo que me digan. Y cuando nos vienen a agradecer, no, no te oigo, no te oigo, no quiero. ¿no? No, tampoco se trata de querer controlar y no permitir que tengamos otros efectos positivos. Que no sería posible. Porque kármicamente vamos a tener los efectos como sea. Yo sé, no debo de hacer esto. Las dos están moviendo aquí. Esta segunda eh, motivación, la motivación que se llama la motivación extrínseca, donde empezamos a darnos cuenta que más allá de la experiencia de la bondad, hay otros bienes que recibimos. Y hay muchos estudios, investigaciones eh, realmente rigurosas estudiando esto, porque en el ámbito laboral, cómo motivar los trabajadores es algo de donde se invierte mucho en hacer investigaciones, y es muy establecido que, las, cuando las personas actúan bajo una motivación intrínseca, virtuosa, bondadosa, y luego uno les da otros premios extras, la motivación extrínseca, lo que prevalece es, es lo extrínseco, es lo que más notamos. No estamos formados de estar muy atentos a nuestras experiencias internas, la verdad. No, no estamos formados en saborear esta exquisitez sutil de nuestra propia bondad. Nos gustan los dulces, ¿no? las cosas picosas y con fuertes sabores, ¿no? Y para nosotros, estos son lo, las cosas externas. Y por lo tanto, al inicio alguien ayuda porque es agradable ayudar y luego entra en este sistema de cambios y castigos y premios. ¿no? Y una vez estamos en esto, ya no lo hacemos sin el premio. ¿no? Así que esto es otro, otro porque realmente saber que esto sí va a implicar una atención asidua. De que no voy a estar atenta a lo que recibo. Yo sé que si ayudo a esta persona, quizás luego, cuando mi hijo está buscando trabajo, yo voy a poder acudir a su... Sabemos todo esto, pero en el momento, si queremos actuar con generosidad, esto no puede ser un factor en decidir a quién ayudar. ¿No? Esto ya otra vez, esto es negocio, no es generosidad, finalmente. Es un negocio donde te pagan de otra forma, quizás mucho después, pero es negocio. Así que para, para que esto funcione, sí tenemos que estar muy atentos a la motivación. ¿no? Y si nosotros observamos que nos fastidia un poquito que no parecen apreciar mucho lo que ofrecemos, esto es para nosotros la bandera roja. Ah, ah, ok. Yo ya estoy condicionando esto y salí del marco. Hay que regresar cuidando justamente ¿no? la motivación y también la atención. ¿A qué estoy atenta? ¿Estoy atenta a ver su cara feliz? ¿No? Esto cae dentro de lo que podemos eh, saborear este gozo de ver la cara feliz. Pero ahí también hay que cuidar que no estamos buscando que no solo que sea feliz, sino que nos mira con gratitud y que nos miran como sus benefactores y que nos vean como pers personas generosas y que ¿no? que nos den esta retroalimentación parte de la formación en la paramita de la generosidad es de nosotros aprender a retroalimentarnos internamente y no buscar que otros nos aprueben ¿No? y esto es otra parte de la liberación de liberarnos de necesitar que otros nos digan que vamos bien ¿no? o que nos validen Mientras nosotros tenemos la capacidad de mirar qué pasa internamente, de, de evaluar nuestra propia conducta y decirnos, si sí, esto fue bien hecho, esto sí fue un, un acto bonito, qué bien. Sin tener que haya otros que nos digan, ah, muy bien, ah. ¿No? Esto es parte del camino de, de la liberación. Otro elemento justamente es esto de estar entrando en contacto con nuestra propia bondad. ¿No? Y empezar a reconocer que es disfrutable, es agradable. La virtud no es algo que duele. ¿No? Y si sí, esto es todo una, un modo de pensar que sí tenemos que si no duele, no es generosidad. Y esto es una visión completamente opuesta aquí. ¿No? A veces puede costar esfuerzo mantener la mente donde debe de estar, pero si realmente reconocemos y entramos en contacto en lo que estamos ejerciendo y activando en nosotros, es muy agradable y uno de los porqués qué generosidad es la primera en esta lista de seis, es que para emprender este camino, sí es importante aprender a gozar de lo que estamos haciendo. Nosotros mismos deletarnos en lo que estamos haciendo, inspirarnos, ¿no? sabiendo que esto esto no es picar piedras todo el tiempo. Sí hay cosas difíciles, pero esto no es psicoterapia, donde todo es duro y solo tengo que ver cosas fuertes. Estamos realmente cambiando la visión de nosotros mismos, donde si me miro, me va a disgustar lo que veo. Cuando yo empiezo a mirarme, dentro de cierto modo de ser y de actuar, me va a gustar. Así que, como tarea, por lo menos tres veces en este día, tres veces diario, dar. Dar. Atentos a la experiencia que activa en ti. ¿Cómo es? ¿Es agradable o no? ¿Hay algo ahí? ¿Estoy tocando por un momento mi libertad? ¿Estoy conectando con una abundancia que a lo mejor no supe que tuve? ¿Hay gozo? Es, es una, una tarea para empezar, bueno, para empezar a dar, pero también para empezar a ser consciente de lo que, es, que pasa en nosotros cuando lo hacemos. Y esto de estar entrando en una práctica consciente de generosidad implica que queremos tener ámbitos donde no es todo un intercambio. ¿No? Queremos ver cuán valioso es poder ejercer nuestra bondad. ¿No? Y sí, la verdad es que vivimos en un mundo en que no siempre las condiciones son muy propicias para ejercer nuestra bondad. Tenemos miedo ¿no? si sacamos ¿no? nuestro cartero, cartera. ¿cómo se no, el cartero no vamos a sacarlo, necesitamos la cartera. Nosotros tenemos cartera aquí. Quien llega con la posta es cartera. ¿Verdad? Sí, uh -huh. así se dice. Sacar la cartera y, y, y, y sacar como mil dólares cuando estamos en un lugar muy peligroso. Quizás no es lo más indicado. Y también... Eh, cuando nosotros, eh, muchas veces, cuando empezamos a dar, inmediatamente entra alguien que nos hace ver nuestra ventaja en, en dar. Y así es difícil que sea tan incondicional. Esto sucede. Nosotras hace unos años, cuando vivíamos en Puerto Morelos, en México, Um, hubo un proyecto de organizar eh, enseñanzas y necesitábamos un lugar, obvio. Y primero, eh, la persona organizando y, y con, con, con otras personas ayudándola, fueron a un centro de yoga y pidieron y les dieron un precio, muy alto. Ah, Bueno, ok, esto es lo que cuesta. Y decimos, no, espera. Nosotros, todo lo que hemos armado asume que, que no vamos a ponernos en una posición de necesitar cobrar, porque justamente lo que pasa con muchos eventos, ¿no? Que, que tienen alguna motivación positiva, pero entran en el sistema y uno está pagando y por lo tanto uno tiene que cobrar. Y después, si estás cobrando y pagando, pues los salarios. Y ya, ya se convirtió en, una, en un negocio, francamente. Así que no le decimos que no, que, que, que vamos a ver quién, quién dona espacio. Y no, no, no, no, no, hubo, varias personas nos dijeron, no, no le pidas, no le pidan esto a ella, esto es contra, esto, esto es la Riviera Maya, es Cancún, la gente no opera así, ¿no? Y decimos, no, y fueron a un hotel y le comentaron al dueño, ah, pues van a ver mucha gente, a lo mejor se quedan para el desayuno y, y tendrá alguna... No, ventaja y no esto ya no ya no es generosidad ya estás diciendo mira tienes la oportun oportunidad de tener una motivación intrínseca generosa queriendo apoyar a, a una no una, una iniciativa de paz una iniciativa de no de bondad de, de compasión tú puedes apoyar a esto quieres te inspira esta es motivación intrínseca. Ah, mira, te, te conviene porque, no, en este mes no hay muchos mucha gente, mucha turista, y tú puedes tener gente que viene a, a comer y luego quizá ya es la motivación extrínseca y ya, ya no es una generosidad tan pura. ¿Mm? Y esto es uno de los porqués. Todo lo que nosotros hemos construido es totalmente con base en generosidad incondicional. Los voluntarios lo hacen por el gozo de, de ofrecer las experiencias que las personas tienen. ¿No? Y ya que lo hacen así, todo el mundo puede venir. ¿No? Y sí, a veces se pide como de colaborar con lo que tienen, con hacer carteles, que necesitamos siempre gente que sabe hacer carteles, y que pueden colaborar con lo que tienen, pero si no tienes esto, ni, ni nadie sabe, ¿no? Y esto de, de armar todo un proyecto, donde nadie te pide pagar al entrar, ni al salir, no, no, hay, no hay un precio que se pone. Uno puede dar ¿no? para posibilitar que sucede, pero completamente voluntario. ¿no? Y por esto es que incluso en los retiros decimos que no, no, no, no agregan algo para las monjitas, porque esto no es generosidad. ¿No? esto es pagaron ¿no? y esto de generar de cuidar que construimos espacios donde las personas que participan lo hacen por generosidad esto colorea todo realmente hace una diferencia uno entra libremente y sale libremente y y, y, y es uno forma parte del flujo y no estamos en un lugar donde podemos estar bajo ciertas condiciones y necesitamos nosotros cumplir uh -huh. ciertos requisitos y dar algo para que nos dejan estar. Y, y, y los espacios de ese tipo sí son escasos en el mundo. Vale la pena ¿no? protegerlos, cuidarlos. Porque solo cuando no hay estos intercambios, ¿No? Y no estamos atentos a esto, sobre todo, como una condición de lo que vamos a hacer, es que estamos plenamente en contacto con esta bondad y ejerciéndolo. ¿no? Y esto no quiere decir que no podemos nosotros ser generoso, generosos cuidando la motivación, pero no son espacios de pura generosidad. ¿No? Y otra, otro elemento, no me voy de tiempo. Otro elemento eh, que nosotros vamos descubriendo cuando practicamos la generosidad eh, como paramita es que vamos experimentando una modalidad de nosotros no dual. ¿Cómo? Cuando nosotros damos, conscientes de que al entrar en contacto con nuestra bondad, nos estamos ¿no? expandiendo, ¿no? estamos siendo beneficiados, de tal modo que la categoría de dador y receptor, se complica un poquito, ¿No? que si sí, el otro recibe, pero yo estoy ejerciendo mi libertad, mi bondad, me estoy encaminando hacia mi despertar, ¿no? este mi, mi, mi, pero aún con este mi, mi, mi, estamos volteando un poquito la direccionalidad de lo que sucede. Esto es el primer, la primera parte. Que cuando yo doy, yo soy la beneficiada, sobre todo. Con una comprensión mucho más profunda de lo que es beneficio. Y esto es la realidad. Cuando nosotros ejercemos nuestra generosidad, lo que nosotros ganamos es muchísimo más que no La torta o, o lo que sea que estamos donando. Más aún, cuando practicamos la paramita de la generosidad, procuramos, y esto sí es una práctica un poquito más avanzada, procuramos hacerlo reconociendo que en este momento yo, la persona a quien doy, el objeto que estoy dando y la acción de dar, existimos perfectamente unidos. Y en la acción de dar, no hay un yo que doy aparte del, del objeto que estoy dando, de la acción de dar ni del receptor de mi generosidad. Todo, todos estos elementos están completamente inseparables. Y en este momento la persona que soy dando es absolutamente inseparable de la persona a quien estoy dando. En este momento... ¿no? La, la separación se revela como completamente relativa, convencional, provisional, una cuestión de perspectiva, para que yo ser generosa. ¿no? La otra persona es una condición indispensable y más importante es para mí cultivar la paramita de la generosidad. Más importante es la existencia de la otra persona para mí. Y esto es lo que se refiere, y lo vamos a estar tocando en otras paramitas, se refiere a la... Eh, se puede traducir las tres esferas, pero una mejor traducción es la esfera triple. que Y las tres son... Sujeto, objeto y acción. El dador, el receptor y la acción de dar. Se puede agregar objeto dado si uno quiere, pero eso es un objeto indirecto, ¿verdad? Estos tres, con cualquier acción que hacemos en relación con otros, hay yo quien lo hago, el yo que da el yo que, que beneficia, que cuida, que el yo que dice mentiras o dice la verdad, la persona a quien se lo doy o se lo digo o se lo hago, y la acción. ¿No? En cada acción hay estos elementos, y en el momento de actuar estos tres son indivisibles. No hay una acción de generosidad sin dar, dador y receptor. Y por esto somos totalmente interdependientes, interconectados. Y si yo puedo dar con, con una conciencia de, de esta inseparabilidad, ya empiezo a desmantelar y disolver esta sensación de separación, esta sensación de existir independiente, empiezo a disolver o, o erosionar la noción de mío. ¿No? En este momento de dar la noción de, de mío, está siendo fuertemente cuestionado. Si es mío, por esto lo puedo dar, y ya no es mío. ¿Mm? Y esto es algo que a veces también entra en actos de dar, damos, cuando no es realmente generosidad eh, incondicional, doy y me quedo muy interesada en el destino futuro de este objeto. ¿Mm? Pero aquí, cuando practicamos esta generosidad de modo consciente, Agregando esta conciencia de la inseparabilidad de yo, el otro y la acción, ya estamos participando en la paramita última que es el, la culminación del camino que es la sabiduría. Y sí es una práctica avanzada, pero muy interesante. Así que esto es, es algo que podemos estar contactando cuando actuamos ¿no? de forma que queremos que sea generosa y a la misma vez que nos permite ir más allá de nuestros límites expander nuestra noción de lo que podríamos ser gracias ya tienen su tarea